Como el phishing, la extorsión es hoy en día uno de los recursos más utilizados por los delincuentes de todo el mundo. ¿En qué consiste? El delincuente se pone en contacto con la víctima asegurando tener información personal y archivos íntimos como vídeos, fotos o chats, y exigirá un pago a cambio de no difundir dichos archivos íntimos. Normalmente el estafador no tendrá ningún archivo comprometedor, pero utilizará el miedo de la víctima a su favor para así poder manipular y extorsionar con más facilidad. ¿Cómo podemos evitar ser víctimas? Desconfía siempre de cualquier email en el que se te pidan credenciales o información personal. No accedas a urls desconocidas y ten cuidado con los enlaces acortados. Comprueba que los enlaces a los que accedas comienzan por https. Me están amenazando, ¿qué puedo hacer? Bueno, lo primero, no te asustes. Lo más probable es que los archivos con los que has sido amenazado no existan. No sigas el juego e ignora el email así como las amenazas recibidas. En caso de haber accedido al chantaje, haz todas las capturas de pantalla posibles y sigue la guía de OSI para realizar una denuncia. En caso de duda consulta directamente las webs de FCSE o la Oficina de Seguridad Internauta OSI.